¿Qué haces? ¿Cómo andas? Mira, yo que pensaba tener un domingo tranquilo, me levanto y me encuentro con qué? Con que me pierde el termotanque. Acá tengo la gomita goteando constantemente. Ya me ha pasado en algún momento que yo pensaba que se había pinchado el tanque, pero no. Se había roto esta gomita. Vamos a ver qué es en esta oportunidad. Esperemos que sea la gomita, si no voy a tener que cambiar el termo entero. Como yo lo tengo afuera dentro de este gabinete tengo que sacar estos tornillos A ver dónde están, este y este No, esta vez no se acá no está perdiendo La otra vez tenía las gomitas que van adentro de la tuerca loca, acá Y en esta a ver si les puedo mostrar, acá y acá, pero no, ahora no está perdiendo. En la introducción del video yo les decía que era esta la gomita que me perdía en otra oportunidad cuando estaba goteando el termotanque, pero no, evidentemente es otro el problema. Acá lo encontré, es esta la canilla de desagote del termotanque, es la que está perdiendo ahora. Yo igual en la semana tenía pensado cambiarle la barra de arriba. Justo tenía preparado para hacerles el video, así que bueno, aprovechamos, arreglamos esto y vemos lo de la barra anticorrosiva. Ahí está, solamente la apreté un poquito, dejó de perder. Debe ser por el calor que a veces se aflojó tanto tiempo sin moverse. Pero no me voy a poner a hacer experimentos ahora para ver si la gomita, si está seca, si dejó de perder, listo. Hoy es domingo. Los domingos no se pueden hacer cosas raras porque no podemos conseguir repuestos. Así que vamos a ver en la semana cuando tenga un ratito de tiempo. Sigo con el video y les sigo explicando de qué se trata esto. ¿Qué? ¿Se pensaron que el video terminaba acá? No. Sigue perdiendo. Cuando abrí la llave empezó a salir una catarata por acá. Ahí. Por acá. Bueno, vamos a hacer una reparación de domingo. Vamos a sacar esta canilla que viene original en el termotanque. Antes de sacar la canilla vamos a preparar el tapón con un poquito de teflón para este lado. Enrollamos ahí antes que se vacíe el termotanque. Listo. Vamos a sacar el tapón rápido y ponemos el tapón de tres cuartos con un poco de teflón. Lo ideal es dejarle la canilla, pero como nunca la usé ni la voy a usar, la reparación de domingo me parece que va a quedar para siempre. Listo. Ahora verificamos que no pierda y dentro de un rato seguimos. Lo que se rompió es esto. Esto tiene que venir acá y esta pieza es parte de esta. Entonces, de tanto apretar para tratar de cerrarla, se terminó de romper. Esto va así y se arrancó. Este es el problema. Esta es la base de este cilindro, esta canilla. Cuando yo giro esto, el vástago es como si fuera una canilla común con cuerito. Este es el cuerito y tiene que cerrar acá abajo, obviamente no va a cerrar porque está roto, ahí está perfecto, ni una gota, con bueno, el teflón ya alcanza y llegó el día nomás, vamos a cambiar la barra del termo como les prometí, estuve medio resfriado por eso tardé unos días pero bueno no importa, vamos a esperar a ver si el tiempo nos deja hacer el trabajo. Esta barra anticorrosiva que vamos a cambiar ahora, los fabricantes eh, nos recomiendan cambiarla cada dos años más o menos. Lo podemos hacer, los podemos estirar un poquito más, depende mucho del agua. Si el agua tiene mucho cerro, conviene cambiarla un poco antes. Funciona por corrientes galvánicas, esto tiene un recubrimiento de magnesio que hace que se pique esta barra y no se pique el termotanque. En los termotanques eléctricos como funcionan con electricidad se generan otro tipo de corrientes que es mucho más Importante tener la barra en buen estado que en los de, de gas, como tenemos en este caso. Pero igualmente, este tipo de desarrollo se hizo con estos primeros termotanques a gas y después se trasladó a lo que son los termotanques eléctricos. Como podrán ver acá, tengo un armario en donde tengo el termotanque y se me hace bastante complicado poner la barra de la parte de arriba. Tocan el techo. Yo compré la más chica que conseguí. La barra va puesta en este agujerito que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es cortar el agua. Acá tengo una llave de un cuarto de vuelta, pero pueden tener otro tipo de llave de paso. Solamente la del agua caliente del termotanque. Vamos a intentar aflojar la barra vieja, que es esta, con una llave francesa. Son todas iguales, por la medida no hay problema. Van a la casa de sanitario, la casa de repuestos de termotanques o cocinas y ahí les van a dar el largo que ustedes necesiten, en mi caso voy a poner la más corta que conseguí porque tengo muy poco lugar acá en el techo, pero cada termotanque lleva su largo específico, antes de sacar la barra vieja vamos a buscar la parte más baja de la cañería de agua y dejamos salir todo el agua para que descargue el excedente que tenemos en el termotanque a descargar un poquito y una vez que quedó la cañería libre deja de tener presión el termotanque dejamos abierta hasta que terminamos el trabajo ahora vamos a sacar ahí una vez que está desenroscado ven esta parte que está toda comida esa parte no tendría que estar así bueno ahora se la voy a mostrar afuera a ver cómo vamos a ir buscando la forma de sacarla buscándole diagonal contra el techo en la parte más larga, ahí salió, acá tenemos las dos barras, podemos compararlas, son las dos iguales, yo por las dudas tenía la moladora acá preparada para poder cortarlas, se cortan muy fáciles, podemos ver que una está bastante gastada, depende la calidad del agua con la que estemos trabajando en la zona donde vivimos cuanto más sal tiene, más rápido hay que cambiarla acuérdense siempre eso lo único que tenemos que hacer antes de colocarla es ponerle teflón acuérdense siempre el teflón lo enroscamos para este lado ahí vamos a ponerlo sobre la rosca que es un poquito ancho pero no pasa nada lo acomodamos ahí siempre para este lado le ponemos teflón para que no pierda por arriba. Vamos a intentar grabar lo mejor posible. A ver cómo metemos. Ahí está. Listo. Simplemente la dejamos caer. Y volvemos a enroscarlo. Tengan cuidado ahí cuando la enroscan. De no enroscar la torcida para que no se barra la rosca de la barra, esta es la parte donde se me complica grabar y trabajar. sienten que ya está haciendo un poco de fuerza, paramos. Listo. No vaya a ser cosa que descogotemos la rosca que está soldada en el tacho. Volvemos a cerrar antes de largar el agua. Abrimos la llave de paso. Ahora que tenemos abierta la llave de paso, verificamos que no pierda. Con un trapito limpiamos por si puede haber un poquito de agua vieja. Para verificar bien tenemos que abrir alguna de las canillas para ver que no pierda. Ahí empieza a circular el agua y podemos ver que es sumamente fácil. Un poquito de teflón alcanza perfectamente para que quede bien cerrado y no pierda. Como podrán ver en el último cambio anoté la fecha y el largo de la barra para ir a comprar a la casa de repuestos el largo que corresponde. No tiene sentido que compremos una larga y que después la cortemos. No sale más caro y no tiene sentido. No son baratas justamente estas barras, pero bueno, le salvan la vida al termotanque. Por otro lado, ven que acá tienen la etiqueta en donde tengo todos los modelos de esta fábrica por lo menos. Todos los modelos para poder saber cuál es el nuestro. De esa manera tenemos un poco más de datos a la hora de tener que hacer una reparación o si se llega a pinchar para reemplazarlo por uno igual. Acá tenemos todos los Datos que podemos llegar a necesitar, capacidad, altura. Más que nada para saber si entra o no entra en el lugar donde lo tenemos instalado. Es un buen dato, no le saquen el calco de los electrodomésticos porque tiene un montón de información. Y hasta acá el video de hoy. ¿Cómo cambiar una barra anticorrosiva de un termotanque? ¿Eléctrico o a gas? Y ya saben, si les gustó, un like. Compartan a alguien que le pueda llegar a servir este tipo de videos para poder cambiar la barra en sus casas sin ningún problema y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. Nos vemos en el próximo. ¿Vamos? Vamos. Ah. El huevero tenía que venir.